Bulito. Ay, qué lindo verte después de tiempo. Para eso están los amigos. Cuando necesitas conversar acá Hola, bienvenidos a Parándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Estás con esa carita. Anoche tuve una discusión bien fuerte con Fernando. Ah, Bueno, si quieres conversar al respecto yo. Yo soy una tumba ¿Ya? Simplemente vi algo que no me gustó Y decidí irme para no iniciar una pelea Y me quedé dormido en un hotel cerca de mi casa La culpa la tiene la mamá de Gabrielito Giselle Que ha venido a Lima a pasar unos días Y se ha acercado mucho a Fernando Esta noche Vi que ella lo estaba besando bueno, pero debe haber una explicación ¿Conversaste con Fernando? No, anda como loco, pero la verdad yo no quiero hablar con él Tienes que hacerlo, Polo Diana, pero verlos besándose me ha revuelto el estómago No tienes por qué estar celoso Tú no le puedes dar gusto a esa mujer Ella no los puede separar Tienes razón Gracias por escucharme Para eso están los amigos Vamos a tomar un cafecito Se nota que lo necesita. Dale me gusta, suscríbete Y activa la campanita